yo voy a hacer como una especie de paneo general sobre ciertos autores clásicos en la filosofía occidental sobre el tema ético. ¿está? Y bien, lo primero que tenemos que preguntarnos es la pregunta por la ética, o sea, ¿por qué los seres humanos nos preguntamos por el tema del bien y el mal? ¿Por qué? Eh, eh, porque cualquiera de ustedes tendrá una mascota y si un gatito... Este, eh, desordena todos los adornos del árbol de Navidad. Ustedes dicen, analógicamente, se portó mal el gatito, pero en realidad no se está portando mal ni bien. El gatito tiene una pulsión instintiva a cazar y para él los adornitos son objetos a cazar. Listo. Este, y ya está. No hay bien y mal. ¿Ok? Por supuesto que podemos decir, mi gatito es bueno, pero estrictamente él hace lo que sus pulsiones instintivas originarias le dictan necesariamente hacer. Lo mismo, si esta mañana a alguno no le funcionó la cafetera, alguien puede llegar a decir, ah la cafetera no me quiere, pero no, nada que ver, digamos, este, la cafetera tiene un mecanismo automático y funciona o no funciona. No hay tampoco bien y mal allí. ¿No? Hay bien y mal cuando un ser autoconsciente de sí mismo, cuando un ser capaz de decir soy, cuando un ser consciente del destino de su existencia y del sentido de su vida asume libremente los compromisos que esa vida le demanda. ¿no? Entonces ahí hay bien y mal, cuando hay un ser consciente que tiene inteligencia y voluntad, cuando hay un libre albedrío que nos pone delante el desafío de la ética. ¿no? Eh, así que esa es la pregunta por la ética. Tenemos la ética por delante porque somos humanos. ¿Sí? Eh, los marcianos también tienen ética. Simplemente hasta ahora no he conocido ninguno, excepto algunos argentinos medio extraños, pero más allá de eso, este, en fin, se supone que todos los seres que tengan inteligencia y libertad tienen ética. ¿eh? Y cuando dije los marcianos también, es que también. ¿Sí? Bien, ok, eh, ¿Por qué otra vez no? Porque me imagino que todos habrán tenido alguna vez en su vida un curso de introducción a la filosofía y que los filósofos jónicos, ¿qué tal? Es Anaxim, Anaximando, Anaximenes? Y no, por favor, de vuelta con eso, no. Bueno, tranquilos, no, tran tranquilos, no vamos a empezar de vuelta con eso. Simplemente, antes de pasar a los dos autores clásicos que vamos a ver hoy, ¿no? Este, en dos autores nuevos, recientemente conocidos, ¿no? Platón y Aristóteles, los cuales están apareciendo recientemente en las revistas especializadas, antes de pasar a ellos, eh, habrán visto que la filosofía antigua, los manuales de, la, de filosofía la dividen habitualmente en los filósofos pre-socráticos y los post-socráticos. ¿no? Eh, en cambio, yo creo, es una, es una conjetura, eh, que la filosofía antigua se podría dividir en pre-Parmenidia y post-Parmenidia. ¿Y qué es esto? Hubo un gran filósofo griego que se llamaba Parménides, que habitualmente los libros de, la, de historia de la filosofía lo colocan como uno de los más importantes autores pre-socráticos. ¿Y por qué es tan importante Parménides? Los filósofos presocráticos... Y afortunadamente en la antigua Grecia no había distinción entre filosofía, ciencia, mitología, teología y filosofía. Los filósofos presocráticos, gran parte de ellos eran más bien cosmólogos, eran más bien físicos, que se preguntaban por el principio último del universo, el universo como una especie de objeto físico delante de ellos. Eh, por eso les habrán dicho que Tales decía que el principio de todas las cosas es el agua y, y, y en axímen es el aire y ese tipo de cuestiones. Pitágoras dijo una cosa muy importante que todavía hoy se sigue entendiendo, que el principio de todas las cosas es el número. Eh, eh, pero llega un momento en que uno de estos filósofos presocráticos, Parménides, dice algo que es muy disruptivo. En realidad sabemos muy poco de filosofía antigua, con certeza. Bueno, la certeza, en realidad sabemos muy poco de muchas cosas, con certeza. Eh, de la filosofía antigua tenemos fragmentos, pero todo esto para decirle, en principio parece que Parménides, no se sabe muy bien si para desafiar al pensamiento de su época o para qué o con qué intención, dijo algo muy importante y muy clásico en toda la historia de la filosofía que se sigue debatiendo hasta hoy. Dijo, bueno, pero si por el principio de todas las cosas estamos haciendo la pregunta por el ser <ríe> y, y, y, y ojalá pudiera yo decirles ahora el ser es tal cosa ¿no? pero si nos estamos haciendo la pregunta por el ser parece que Parménides dijo que el ser es uno eterno e inmutable. Lo dijo en un poema que ha tenido interpretaciones diversas. El poema de Parménides, búsquenlo en internet, van a ver que él distingue entre la vía de los mortales, nosotros que somos falibles, la vía de los dioses que son infalibles y por lo tanto es la vía de la certeza. ¿no? Hay una interpretación clásicamente tomista del poema, hay una interpretación que hace Karl Popper del poema, etcétera, etcétera. Bien, ¿qué quiso decir Parménides? Bueno, vuelvo a decir, no se sabe bien, pero piénsenlo un poquito. Él de repente... Eh, él dice, el ser es uno, y sí, claro, porque si yo digo, si yo contrapongo la nada al ser, el ser como tal es uno, no puede haber medio ser, eso no es. Y es inmutable porque la mutación, el cambio es pasar del no ser al ser, pero el ser ya es, ahí está. Y es eterno porque si el ser deja de ser, deja de ser el ser. Así que es uno, eterno e inmutable. ¿no? Y ustedes estarán preguntando, pero Parménides y, y, y, y Gabriel están locos, ¿no? Es posible, es muy posible, pero, sin embargo, eh, eh, esto produce un problemita en la filosofía griega porque de repente se produce una contraposición con lo que podríamos llamar el mundo sensible. Nuestro mundo de todos los días, lejos de ser uno eterno e inmutable, es un mundo múltiple, este, mortal, cambiante, mudable. ¿no? Eh, este, un día puede hacer frío, otro día puede ser calor un día puedo tener mejor o peor humor eh, un día estoy mejor de salud, otro día peor estamos en un mundo cambiante contingente sería el término técnico ¿no? um, y entonces eso plantea el desafío sobre si este mundo que vemos todos los días es el, es el, es el mundo verdadero un poco como la película Matrix ¿Eh? Si se plantea el tema de si el mundo que nos rodea es el verdadero mundo porque parece que es imposible que el mundo cambiante exista porque el ser es solamente uno eterno e inmutable ¿no? a partir de aquí, toda la filosofía griega posterior a Perménides lo que intenta hacer es eh, responder al problema de Perménides o sea, podríamos interpretar la filosofía griega posterior como un intento de dar respuesta al problema de Parménides. ¿Está? Eh, si se quiere, por ejemplo, el debate entre Parménides, Heráclito y luego otros filósofos con nombres raros como, este, como Anaxágoras o, o, o, o Empédocles, o etcétera, intentan, ah, y los atomistas griegos muy importantes también que adelantan el tema del átomo, ¿Eh? los famosos Leucipo y Demócrito. Como ustedes pueden ver, los nombres de los filósofos griegos son medio extraños porque no sé cómo les decían cuando eran niños, ¿no? por ejemplo, Anaximandro, ¿qué le dirían? Anaximandrito, es medio, medio extraño. Pero bueno, más allá de esta dificultad, que es una de las más serias de la filosofía griega, se podría decir que, que eh, toda la filosofía griega posterior a Perménides intenta responder al problema de Perménides. Y el famoso Sócrates también está respondiendo al, al problema de Perménides. ¿Por qué? Porque Sócrates, del cual ya habrán hablado, hace un planteo que no es cosmológico, sino precisamente moral. Habrán escuchado hablar de que Sócrates se pasaba todo el día caminando por la Atenas de su tiempo y haciendo preguntas a los supuestamente sabios. Los supuestamente sabios respondían erróneamente y entonces Sócrates seguía el diálogo tratando de llegar a la verdad, el famoso método sacrático, la famosa mayéutica, etcétera, etcétera. Por ejemplo, le preguntaba a un soldado, ¿qué es la valentía? ¿No? Le preguntaba a un juez, ¿qué es la justicia? ¿No? O le preguntaba a una persona que se consideraba muy buena, pero dime, ¿qué es la bondad? ¿No? Ahora, fíjense, fíjense qué interesante, le estaba preguntando por... La esencia, atención con este nombre, la naturaleza de ciertas virtudes. ¿Qué es, por ejemplo, la valentía? ¿Qué es la valentía? ¿No? no lo vamos a responder ahora, pero en la pregunta está Parménides. ¿Por qué? Porque fíjense que Sócrates no le preguntaba al soldado o al militar, dime cuál es tu valentía, dime si tú has sido valiente. No, no era la pregunta. ¿Qué es la valentía? La valentía como tal, ven, es una, no hay valentías diversas. Ustedes van a decir, sí, las personas, ah, no, pero la valentía como tal es una, es eterna, porque siempre es la misma, inmutable, porque no cambia, o es valentía, o no lo es, ven. De repente, Sócrates buscaba ciertas definiciones de ciertas virtudes que eran también unas eternas e inmutables. Y su gran discípulo, Platón, por el cual sabemos que Sócrates en principio existió, eh, su gran discípulo Platón, de esta manera, ¿ven? intenta resolver el problema de Parménides. O sea, Platón descubre que cuando Sócrates pregunta por la idea, por la esencia o por la naturaleza de las virtudes, Platón descubre el famoso tema del de mundo de las ideas. ¿Qué es el mundo de las ideas en Platón? Eh, en la mayor parte de los filósofos griegos, Platón inclusive, no hay distinción precisa entre mitología y filosofía. Es una distinción evolutiva, compleja. Eh, por lo tanto, Platón de alguna manera dependía de cierta mitología de la época, en particular el orfismo, que hablaba de la existencia de un ser espiritual en un mundo de las ideas, que había contemplado las ideas consideradas en sí mismas. O sea, de alguna manera, Platón postula la existencia de un mundo de las ideas donde eh, lo verdaderamente existente es la justicia, la virtud, la valentía, ¿no? y podríamos seguir con este tema. Eh, y... Y, y para que vean que Platón tenía bastante sentido en lo que estoy diciendo, en lo que él está diciendo, perdón, eh, les doy un, un ejemplo, ¿no? eh, Supongamos que alguno, eh, eh, provocándome, sabiendo que vengo de Argentina, me dijera, Mira, Gabriel, Messi no juega tan bien al fútbol como vos pensás, ¿no? No es un problema que a mí me preocupe, en realidad, pero, pero este, porque yo juego mejor que él. Pero, este, pero si ustedes dicen que Messi no juega tan bien al fútbol, quiere decir que ustedes tienen ahí una idea de lo que es el fútbol, en, considerado en sí mismo. ¿Cómo comparan cómo juega un jugador con el fútbol? Porque tienen una idea del fútbol. Y esa idea no es un mero invento arbitrario, la pregunta que se hacen casi todos los filósofos es, en términos difíciles, ¿cuál es el estatus ontológico de esas ideas? O sea, ¿qué son esas ideas? ¿Dónde están? ¿Qué es el fútbol considerado en sí mismo? Entonces, Platón da una respuesta que tiene cierta, cierto viso de verosimilitud. Las ideas consideradas en sí mismas no pueden estar en un ser humano que es cambiante, que es falible. Tienen que estar como en un lugar un poco protegido de nuestra falibilidad. Así que el tema de postular un mundo de las ideas en sí mismas no dependía solamente de la mitología anterior, sino que dependía de una fuerte concepción según la cual tenemos en nuestra mente algo que tiene que ver con la naturaleza, de las cosas consideradas en sí mismas y en particular las virtudes, ¿eh? la idea del bien, la idea de la justicia. Ahora bien, según esa mitología de la cual Platón es relativamente dependiente, el ser humano era un ser espiritual que estaba allí contemplando el mundo de las ideas, pero por un mal, aquí aparece el tema ético, por un mal que no se sabe bien cuál fue, ese ser humano es castigado y cae al mundo contingente, al mundo que no es uno eterno e inmutable, al mundo que es mortal, mudable, cambiante, a un mundo sensible. ¿no? O sea que la existencia de nuestro ser espiritual en el cuerpo es un castigo. Estamos como encerrados en el cuerpo ¿no? y hay que liberarnos de ese cuerpo y tenemos que volver a una existencia espiritual superior. ¿no? Hay que volver al mundo de las ideas. Bien, y por lo tanto esto implica, fíjense, teoría del conocimiento y ética. Teoría del conocimiento porque conocer es tratar de recordar a esas ideas que habíamos contemplado en la existencia anterior. Es tratar de recordar, ¿no? difícil, de manera difícil, complicada, por eso somos falibles, porque estamos tratando de recordar cómo eran esas ideas. Y está el tema de la ética, acá aparece, ¿por qué?, porque en la medida en que vivamos la justicia y ciertas virtudes que ya comienzan a ser clásicas en los diálogos platónicos, como la templanza, la sabiduría, la justicia, este, la preocupación por la belleza, etcétera, etcétera, en la medida en que practiquemos esas virtudes, volveremos al mundo de las ideas. En la medida en que no, seguiremos castigados en un cuerpo. ¿no? Entonces, acá aparece... Este, la ética. O sea, dentro del sistema platónico la ética aparece como un modo de volver al mundo de las ideas. Fíjense que además acá aparece otra característica de antropología filosófica. Esto es una dualidad entre alma y cuerpo. El cuerpo es mortal, pero sería algo malo. Mientras que lo que se tradujo luego como alma sería ese ser espiritual en sí mismo bueno que está contemplando el mundo de las ideas lo que quiero decir es que acá hay una concepción que es relativamente común a diversos filósofos griegos según la cual la materia es mala y el espíritu es bueno ¿No? que es algo muy común en la cosmología griega ¿No? otro ejemplo para el tema de las ideas otro ejemplo eh... para Platón eh, todas las cosas visibles, sensibles que vemos en nuestro mundo cotidiano están participando de una idea que es una eterna e inmutable. Esta idea de la participación tiene su sentido. Fíjense, les voy a dar un pequeño ejemplito. Eh, eh, supongamos que alguien en este momento... Eh, percibe que algo de su ropa está mojada. ¿no? Este, me tiré el café encima o me cayó agua de alguna manera. Entonces, este, alguien se pregunta, bueno, pero ¿cuál es el origen de que la ropa esté mojada? Pues el agua. Eh, ahora, fíjense, la ropa al estar mojada está participando del agua, pero el agua... ¿está participando del agua o es el agua considerada en sí misma? ¿No? O sea, la pregunta que les estoy haciendo es, todo lo que está participando de algo se remite a ese algo como la unidad originaria, o sea, lo mojado se remite al agua, pero el agua no participa del agua, el agua es agua, lo húmedo participa del agua. Yo no puedo decir el agua es húmeda, ¿ven? Yo puedo decir... Esta ropa, este trapo, este lugar es húmedo porque participa del agua, pero el agua es la fuente, una eterna e inmutable de lo que está húmedo. Esta idea de participación es una de las ideas eh, ontológicas eh, más importantes de la filosofía platónica, y van a ver que tiene una especial permanencia en todo el resto de la filosofía occidental. Disculpen si de vez en cuando hay algún término técnico, este... Sencillamente me preguntan, ¿ok? La filosofía es también aprender un lenguaje. Esto no es, no es nada complicado. De aquí una división que yo tengo de los filósofos. Los filósofos se dividen en tres tipos de filósofos. La mayoría están ubicados en los que hablan de manera muy difícil sobre cosas que son realmente difíciles. Eso es la mayoría. Después están muy pocos que hablan de manera muy fácil de cosas muy difíciles. Por ejemplo, Karl Popper, por ejemplo, Ortega Gasset, ¿no? Y la dificultad que tienen estos autores de interpretación es que parece todo muy fácil lo que dice, pero remiten a cosas más complicadas. ¿no? Y después están los innombrables, los que escriben muy difícil de tonterías absolutas. ¿okay? Pero esos son innombrables. Bien. Muy bien. Seguimos entonces con Aristóteles. Aristóteles el gran discípulo de Platón, que estuvo muchos años escuchando a su maestro, etcétera, etcétera. Entre paréntesis, cada vez que yo hablo de un filósofo, estoy hablando de una determinada interpretación. O sea, lo que dije de Platón es una interpretación de Platón, lo que voy a decir de Aristóteles es una determinada interpretación de Aristóteles. Puede haber diversas interpretaciones. ¿Cómo sabemos cuál es la interpretación que es mejor o peor? Mediante el diálogo. ¿Está? Es, es así de simple. Esto es para que para que asumamos una actitud humilde cuando hablamos de un filósofo. En realidad estamos diciendo aquello que nos parece que el filósofo dijo, pero puede haber siempre interpretaciones mejores. En principio, a mí me parece que el problema que tiene Aristóteles es de qué manera relacionar las ideas con el mundo sensible. O sea, Aristóteles quiere de alguna manera bajar las ideas del mundo de las ideas de Platón a la realidad del mundo sensible. Eh, para Aristóteles, una de sus, de sus nociones filosóficas más fuertes es la idea de sustancia, que ustedes la conocen por la química contemporánea, pero para Aristóteles, sustancia es en realidad eh, eh, la idea central que está detrás de todo animal viviente. Sustancia es un elefante, sustancia es un tigre, es un mono, es incluso un ser humano, es sustancia. ¿no? En el sentido de que el ser viviente parece ser como el ápice del ser. El ser viviente parece ser el ser más completo, más autónomo, más, más este, capaz, etcétera, etcétera, etcétera. ¿no? Por supuesto, las sustancias en este sentido, los seres vivientes, son portadores de... Características tales como cantidades, ¿eh? el elefante pesa, creo que un poco más que yo, depende del día, este, eh, el mono es capaz de subirse a los árboles, cualidad, ¿no? una hormiga es nada sin la otra relación, ¿no? y eso es lo que en la filosofía de Aristóteles se llama accidente, lo que acaece a la sustancia. Okay. Bien, dicho esto, Juan... Por ejemplo, eh, ¿cómo, ¿cómo relacionamos el tema de las ideas, del mundo de las ideas de Platón con nuestra existencia singular y concreta? Bueno, Aristóteles diría, si no lo estoy interpretando mal, que Juan tiene humanidad. ¿Ven? Acá aparece la idea, humanidad. ¿Ven? Humanidad, que en la filosofía platónica es una idea que está en el Topos uranós, que está en el mundo de las ideas... Ahora, humanidad como tal está y se da totalmente en Juan. O sea, Juan es totalmente humano. ¿Tú cómo te llamas? Luis. Luis también es totalmente humano. Yo, Gabriel, depende del día. Pero Juan y Gabriel, porque además soy medio marciano, pero Juan y Luis son totalmente humanos. No sé si ven de esta manera cómo Aristóteles une la idea que estaba más allá con lo singular y concreto que está más acá. O sea, Juan existe realmente en este mundo, no está en el mundo de las ideas, pero en Juan se da totalmente la humanidad, o sea, la naturaleza humana. Pero fíjense que ahí estoy haciendo una aclaración. Juan tiene humanidad, pero no es humanidad. Yo, yo puedo decir, Juan es humano, pero no puedo decir, Juan es humanidad, porque en ese caso la humanidad se reduciría solamente a Juan. ¿Me expliqué lo que quise decir? ¿Eh? Yo puedo decir, yo soy ser humano, Luis es ser humano, Juan es ser humano, pero ninguno de nosotros es la humanidad. Por lo tanto, ¿por qué esto es tan importante? Porque... Eh, porque hay algo que llamamos humanidad, que como tal no se reduce a la sustancia existente singular. ¿Ven? Se mantiene la idea platónica, pero se da totalmente en cada uno de los seres humanos, como la idea de elefante se da en cada uno de los elefantes, que son realmente elefantes, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Está? Bien. Ustedes me van a decir, Gabriel, supuestamente estabas hablando de la ética. Sí, sigo hablando de la ética porque estas son nociones que, importantísimas para ir hacia el tema moral, ir, para, para dirigirnos hacia el tema moral en Aristóteles. Otra de las nociones aristotélicas más importantes es la noción de materia y forma que está en todo ser viviente. Voy a dar el mismo ejemplo que esta mañana, supongamos que en este momento alguien, supongamos que alguien prendiera un fósforo. ¿no? Acá se dice fósforo, ¿no? Bien. Entonces, eh, ¿qué sucedería en ese caso? Tenemos madera y cuando el fuego va consumiendo la madera, ¿qué queda? Ceniza, ok, Ash to ashes, ¿okay? Ceniza. Quiere decir que tenemos dos tipos de materia, ¿ven? La madera es materia, la ceniza es materia, pero su forma de ser materia es diferente. La forma sustancial de la madera es diferente a la forma sustancial de la ceniza. ¿Ven la noción de materia y forma? Y eso tiene que ver con la idea de trans. Formación, ¿Ven? la madera por la acción del fuego se transforma en ceniza, pero entre la madera y la ceniza no hay una nada en el medio, la madera y la ceniza tienen una característica en común, ¿qué son la materia y la ceniza? El tema del átomo no estaba en Aristóteles, le estaba peleado con los atomistas. Tuvo una, una pequeña interna política. Tuvo. <risa> Bien, lo que quise decir es: ¿estarían de acuerdo si yo les digo que, materia y, que, que madera y, ma y ceniza son materia? Las dos son materia, pero con una forma diferente. ¿eh? La forma sustancial de la madera es una, la forma sustancial de la ceniza es otra. ¿Ok? Hay algo en común, que es la materia, pero la materia siempre está organizada por una forma. Este tema de la organización es importante porque es el principio de la unidad del ser viviente. La forma sustancial del tigre, la forma sustancial del mono, la forma sustancial del ser humano, es el principio organizante de toda la materia. En nosotros, en este momento, hay materia, pero está organizada por una forma sustancial que nos determina como humanos. No sé si estoy siendo claro en esta noción de forma sustancial. Alguno me puede decir, sí, Gabriel, está siendo claro, pero me aburre. Bueno, ok, ok, comprendo esa pequeña dificultad. Eh, ¿Por qué? Porque estamos tratando de llegar a lo que en Aristóteles es la naturaleza del ser humano. Para el ser humano, perdón, para Aristóteles. El ser humano es un ser viviente, si se quiere, es el ápice, el culmen de los seres vivientes, que está organizado por una forma sustancial. ¿no? Y de ahí viene justamente la palabra psige, porque en griego forma sustancial es psige, de acá viene psicología y etcétera, que luego los latinos la tradujeron como ánima, como alma, pero no es lo mismo. ¿No? la oxigé si en Aristóteles es el principio organizante de la materia no es una almita que está volando como en Ghost la sombra del amor, ¿la vieron la película? ¿No? es un clásico de los 90 está, tienen que tener una carpetita en la convo que diga clásicos de los 90 Bueno, Ghost, la sombra del amor, la habrán visto ¿no? Este, se supone que hay una almita que quedó volando ahí suelta porque tiene un problema que resolver acá ¿no? no, en Aristóteles eso no no, no está ok no hay almas sueltas por ahí, lo que hay son, es el principio organizante de la materia. ¿Ok? Bien. Ahora estamos en condiciones de llegar a un punto importantísimo de la filosofía aristotélica, que es la noción de fin último. Todos los seres vivientes, ya sean este, vegetales, animales o seres humanos, tienen un fin que es intrínseco a esa naturaleza, cuya forma sustancial es el principio organizante, determinante de esa naturaleza. Tienen un fin que es intrínseco. ¿Qué quiere decir un fin intrínseco a la naturaleza? Quiere decir que todos los seres vivientes desplegan sus capacidades. Quiere decir que todos los seres vivientes nacen con capacidades de acción que van desplegando en su proceso de crecimiento entonces un, un pajarito cuando nace no vuela pero sin embargo tiene ahí alitas chiquititas quiere decir que es capaz de volar cuando desarrolle esas características que Aristóteles llamaba potencias sus capacidades de operación propias cuando las desarrolle entonces puede ser que pase de la potencia al acto de volar, decía Aristóteles los seres humanos en principio cuando nacemos no parecemos tener inteligencia y libre albedrío, pero tenemos en nosotros esas características en potencia, que quiere decir que con nuestro desarrollo las pasaremos a actualizar. Algunos no las actualizamos nunca, pero eso es un problema que tenemos algunos. Por lo tanto, se podría decir que el fin último de todo ser viviente es la actualización plena de sus potencialidades. La actualización plena de sus potencialidades, de sus capacidades. Fíjense, no confundamos la noción de potencia de Aristóteles con la noción de posible. ¿Es posible que baje una nave extraterrestre ahora a las 4 de la tarde? Sí, es posible. Eh, pero no tiene que ver con esta noción de potencia. la noción de poten porque, porque en este momento... Esa nave extraterrestre es un no ser total y completo. En cambio, la noción de potencia es, no es un ser posible, es algo totalmente real que sencillamente se va actualizando poco a poco, o sea, se va desarrollando. está Por lo tanto, ¿qué quiere decir último? Quiere decir la actualización plena de las potencias específicas. En los animalitos esto se ve de manera más natural. ¿Eh? Un gatito llega a un determinado tamaño y no crece más. Llega a determinada potencialidad en cuanto a su capacidad de cazar, en cuanto al despliegue de sus garras, en cuanto a su velocidad al correr. Llega a determinado nivel y luego ya no crece más, luego decrece, se va poniendo viejito. ¿Eh? Una planta lo mismo, llega a un determinado nivel de crecimiento y, y, y llega a su plenitud. Y no me van a negar, bueno, me lo pueden negar, alguien me va a decir, no, nunca te caíste caminando por el borde. Bueno, es un símbolo de lo que es la naturaleza humana. ¿no? Este... Eh, no me van a negar que este tema en el ser humano es un poquito más complejo. Nosotros también, como seres humanos, tenemos potencialidades de acción que tienen también los animales. Este, tenemos capacidades de nutrición, capacidades de desplazamiento, somos seres sensibles. ¿okay? Pero en principio, digo en principio porque hay interpretaciones distintas, Aristóteles habría hablado de dos capacidades en el ser humano que serían específicamente humanas. La inteligencia, como capacidad de contemplar la verdad, como capacidad de contemplar esas ideas universales, como capacidad de hacerse la pregunta por la justicia, por ejemplo, y responderla, ¿está? La inteligencia ven como la capacidad de hacernos preguntas y respuestas por la verdad universal, ¿sí? por lo que siempre es. Y la voluntad libre como la característica de autodirigirnos a nuestros fines. Acá viene el tema del libre albedrío. En principio, Aristóteles defendió esto que llamamos libre albedrío, ¿no? que depende de la voluntad, que es, una, que es la segunda gran característica específica de la naturaleza humana. Eh, el libre albedrío, como dijimos al principio, es algo fundamental para la ética. ¿Está? Ejercemos, según Aristóteles, y yo en esto pienso como él, ejercemos cotidianamente el libre albedrío. Todo el tiempo estamos tomando decisiones con respecto a los fines. Yo esta mañana me levanté y vine a dar clase. ¿No? Ahora, Hubo una decisión libre ahí, podría no haberme venido. En ese caso puede ser que a las 10, 11 de la mañana jolie me llamara y me dijera, Gabriel, ¿te pasó algo? Pero podría haber decidido, podría haber dicho, no, no voy a ir a la clase, me voy a poner a ver una película. sé yo, Terminator o, o, o cosas así, ¿ah? que son las películas que a mí me divierten. Hay otras películas con las cuales pienso un poquito, pero con esas me divierto. Bueno, muy bien. Pero decidí otra cosa. Estamos todo el tiempo tomando decisiones. No les quiero dar malas ideas, pero alguno de ustedes, por ejemplo, podría decidir levantarse e irse. Por algún motivo se están quedando, no sé cuál será. ¿Okay? <risa> Espero que sea un buen motivo. ¿Está? Pero estamos tomando decisiones libres. Ahora, el, el libre albedrío con respecto a la actualización de nuestras potencias significa los seres humanos... Tenemos dos potencias específicas que son inteligencia y voluntad que, se, que pueden pasar de la potencia al acto, que pueden desarrollarse. O sea, podemos, des, podemos tratar de contemplar la verdad, podemos tratar de buscar el bien, pero mediando una decisión libre, o sea, una autodeterminación con respecto a nuestro fin último. Tenemos en nuestra naturaleza la capacidad de contemplar la verdad y la capacidad de querer el bien, pero justamente por estas dos características es que podemos autodeterminarlos, autodeterminarnos libremente con respecto a la verdad y al bien. Por eso, ¿ven?, el planteo moral está esencialmente relacionado con esta capacidad de autodeterminación con respecto a nuestro fin último. Esto es, ¿cuál será el fin último del ser humano según Aristóteles? Ahora voy a hacer una, primera, una segunda aclaración. La primera aclaración sería, el fin último es desarrollar totalmente nuestras potencias específicas. ¿no? que es algo bastante complicado. Luego, ahora viene una preguntita que Aristóteles respondió en su momento, ¿en qué consiste en el ser humano desarrollar sus características como ser humano? ¿No? Eh, pero acá viene, ven, el planteo ético. La ética implicaría la opción libre por aquello que sea conforme con nuestra naturaleza. ¿Eh? El bien moral es optar por el bien libremente. Cuando, cuando un gatito corre a un pajarito, está también cumpliendo con su naturaleza, pero no hay libre albedrío. Lo hace porque su naturaleza se lo dicta. Por eso, si alguno tiene gatitos, ya sabe que hay que enseñarle desde chiquitito a que no confundan la mano con un juguete, porque si lo confunde, ustedes le pongan en la mano y entonces el gatito la agarra, la muerde y, y, y la agarra con sus presas, eh, perdón, con sus este, garras. ¿Está? ¿Ah? No sé si alguno tiene gatito y le pasó esto. no Está loco el gatito, se porta mal. No, sencillamente es su naturaleza dieta que tiene que cazar. Desde chiquitito le tenés que enseñar que la mano no es un juguetito. Listo. Porque memoria tienen. Y en realidad tienen también un tipo de inteligencia muy conmovedora, pero no me voy a meter ahora en esa cuestión. no Los perritos también. Bueno, en realidad todos los animalitos, pero no me voy a meter ahora en ese, en ese tema. Entonces, el fin último es esta... La ética pasa por la autodeterminación libre con respecto a nuestro fin último. Pero claro, no es nada fácil. No es nada fácil para el ser humano, con libre albedrío, cumplir con el fin último. No es nada fácil decidirnos todo el tiempo a, seguir el, a, a, a querer el bien, a seguir la verdad. No es, no es nada fácil. Está... Este, este. Por lo tanto, como no es nada fácil, necesitamos ciertos hábitos, ciertas cualidades que nos ayuden a eso. Acá viene el famoso tema de las virtudes en Aristóteles, Fortez, fortaleza, templanza, prudencia, justicia. ¿No? Ejemplos. Eh, queremos estudiar, sabemos que estudiar es bueno, pero es un bien arduo, es un bien difícil. Por lo tanto, para cumplirlo necesitamos un hábito que Aristóteles llama fortaleza. ¿eh? Un hábito que cualifica eh, nuestra capacidad con respecto al bien arduo de tal manera que nos resulte más fácil seguirlo y permanecer en él. En ese sentido, una virtud es un hábito bueno, bueno quiere decir que está cualificando alguna de nuestras potencias para cumplir con su fin. ¿Eh? Sabemos que engordar es malo, ¿no? porque podemos llegar a la obesidad, que es un, es un tema de salud, pero las cosas dulces son muy ricas, y por lo tanto, para moderarnos con respecto a eso, necesitamos la virtud de la templanza, ¿eh? que cualifica el hábito del apetito concuspisible, que busca las cosas sensibles ¿no? y así sucesivamente la justicia es el hábito por el cual tendemos a respetar lo suyo del otro, ¿no? de darle al otro lo que le corresponde porque a veces, no, no, no me van a negar deseamos lo que el otro tiene que a nosotros no nos corresponde o sea, la justicia no es un, no es un hábito fácil, pero es un hábito bueno ¿eh? la prudencia, ¿no? como un hábito que nos está dictando de qué manera aplicar lo universal a lo singular. ¿Está? Por ejemplo, ¿está bien que yo en este momento esté, hablando, está de, esté dando una clase de ética? Sí, pero fíjense lo que dije, en este momento. Ahora, si van a tomar un cafecito conmigo a las 9 de la noche y yo tomo un micrófono, me subo al podio y comienzo a hablar de la forma sustancial en Aristóteles, le van a decir, pues este argentino se volvió loco. Y sí, por lo menos se podría decir... Estás siendo imprudente, Gabriel. Dar una clase de ética no es que esté mal, pero no es el momento, no es la circunstancia. Necesitamos el, el hábito de la prudencia que nos dicte cuándo y dónde, que es un hábito muy importante porque nuestra vida es concreta. Las virtudes son universales, pero las circunstancias de nuestra vida son concretas, son específicas. Cotidianamente necesitamos la prudencia. Por eso la importancia de estas cuatro virtudes aristotélicas, ¿no? que nos, nos, nos facilitan el cumplimiento del fin último. Pero en Aristóteles, este fin último no se identifica con un fin último como en Platón, que es volver al mundo de las ideas, menos aún con el fin último del cristianismo, que es llegar a Dios, ¿no? al Dios judeocristiano, en Aristóteles no hay judeocristianismo. En Aristóteles, según las interpretaciones habituales, el fin último del ser humano es ser el mejor ciudadano de la polis. O sea, la actualización de las potencias específicas del ser humano implica lo que en el ideal griego se llama el varón sabio y prudente, perdonen las chicas, pero en la Atenas antigua, los que se ocupaban de la polis eran los varones que tenían propiedad. <risa> ¿OK? Bueno, entonces, se supone que participar en la vida de la polis, en Aristóteles, es el fin último. El fin último es ser un buen ciudadano, es participar en la vida política, cosa que actualmente se ha degradado, pero en Aristóteles eso era muy importante, porque era ocuparse del bien común, del bien de la polis. No había public choice todavía en esa época, Está, no estaba el tema de los bienes públicos, pero estaba la noción del bien común como el bien de la polis, lo que corresponde al cuidado de todos los ciudadanos como los que, tienen, los que tenían derecho en Atenas a participar en el debate de la vida pública y a tener propiedad. ¿OK? Por lo tanto, se podría decir que es un fin último inmanente, no es un fin último que trasciende a un mundo de las ideas como en, como en Platón, no es un fin último que trasciende hacia el Dios judío cristiano como en, el, como en Israel y en el cristianismo, sino que es un fin último que quiere decir lo mejor, el mejor ciudadano en la vida de la ciudad, ¿no? de la polis. La polis griega es una noción muy importante porque la polis, de ahí viene política, en la antigua Grecia eran en general ciudades amuralladas, relativamente autárquicas, era el lugar donde el ser humano era, vivía, existía. Por eso un castigo peor que la muerte era el ostracismo, echarte de la ciudad. Era un castigo peor que la muerte. ¿No? La polis es una acción muy, muy importante. Recuerden la historia de la Grecia Antigua. Eran polis, eran todas ciudades-estados, lo que hoy llamamos ciudades-estados, a veces relacionadas entre sí. Bueno. Sé que hay algunos anarcocapitalistas que quieren volver a eso, pero no nos vamos a meter ahora con esa cuestión. Y la inmortalidad del alma, no hay una inmortalidad del alma como en Platón. Porque en Platón, además tendríamos que, no, no podríamos hablar de alma en Platón, podríamos hablar, en, en Platón ese ser espiritual que estaba contemplando el mundo de las ideas, claro que era inmortal justamente porque no tenía cuerpo. O sea, en Platón hay una dualidad espíritu-cuerpo. Entonces, claro, ese ser espiritual que está contemplando el mundo de las ideas es inmortal justamente porque está en su naturaleza, ser espiritual. Por eso la vida en el cuerpo es un castigo y por eso hay que salir del cuerpo y volver al mundo de las ideas en, en Platón. De ahí también la famosa alegoría de la caverna y etcétera, etcétera. Ahora, en Aristóteles, como pueden ver, eso ya no está. La psique es el principio organizante del cuerpo, por lo tanto, cuando se separa la forma sustancial de la materia, eso es la muerte, y no hay un más allá de la muerte, o no lo habría. O sea, es difícil una interpretación de Aristóteles donde haya inmortalidad del alma. Está, eh, por lo tanto, el fin último del ser humano es un, en principio, reconozco que puede haber otras interpretaciones de Aristóteles, pero en principio es un fin último inmanente a la vida de la polis, donde no hay una trascendencia a una vida futura ahora pasemos a algunos puntos que eh, en esta casa de estudios en esta casa de la libertad se debaten siempre ¿no? viene la pregunta del millón no de pesos, no se los recomiendo de dólares puede ser bueno en realidad no les recomendaría ninguna moneda fiduciaria ¿no? pero bueno basta eran liberales la pregunta me parece que es Extemporánea. ¿Qué significa una pregunta extemporánea? Es tratar de juzgar una situación histórica con categorías de nuestras circunstancias históricas. Ahora, esto que estoy diciendo en este momento no significa relativismo histórico. Justamente, ¿por qué no hay relativismo histórico? Porque Platón siempre tiene más razón de lo que suponemos, porque hay valores humanos que son unos eternos e inmutables. Así que en todas las épocas históricas, los valores humanos fundamentales son importantes. Pero hay que tener cuidado de no juzgar una situación histórica anterior, edad media, edad antigua, porque no hayan tenido conciencia intelectual de una situación contemporánea, porque todo es una cuestión evolutiva, ¿No? justamente me atrevo a decir que la famosa cultura de la cancelación carece de esta noción de evolución hacia. ¿No? Bien, por un lado la pregunta es extemporánea, ¿no? pero por el otro lado, podríamos preguntarnos, pero ¿hay en estos dos autores valores que puedan considerarse importantes, evolutivos, evolutivamente hablando, hacia el ideal de Limited Government, Individual liberties, etcétera, etcétera. Algunos dicen que no. Habrán escuchado hablar, por ejemplo, de las críticas a Platón. ¿no? Parece que Platón era totalitario y ese tipo de críticas. Y yo no estoy tan seguro de eso. Sí, es verdad que Platón en la República había dicho que una sociedad humana se dividía en tres ámbitos. Para Platón estaban, los más importantes de la polis eran los filósofos que para él eran los que tenían que gobernar. ¿No? O sea, nosotros los filósofos teníamos que gobernar porque eran los más sabios. Y Platón, con esa ingenuidad enternecedora, dijo, los más sabios son los que tienen que gobernar. ¿No? En segundo lugar, los militares. Muy importantes porque eran los que custodiaban esa polis, los que defendían a esa polis, de la invasión del bárbaro, del extranjero. Una función importantísima. Y el tercer lugar... El menos importante y en cierto sentido el, el éticamente menos importante y más bajo eran los comerciantes, que justamente por eso eran los únicos que podían tener propiedad. Filósofos y militares no podían tener propiedad privada. Los comerciantes sí, porque se dedicaban a ese bajo aspecto del intercambio, cosa que para el ideal de la polis griega era entre relativamente innecesario y, y, y banal. Se podrán imaginar, yo no estoy de acuerdo con este desprecio al comercio, pero este desprecio al comercio lamentablemente sigue en la filosofía occidental. ¿no? Eh, por, tal vez porque erróneamente se considera que el comercio es el lugar de lo material, cuando en realidad el comercio es una de las funciones intelectuales más altas de la vida humana. Los animales no comercian, ¿no? porque el comercio implica un desarrollo evolutivo de la inteligencia para solucionar el tema de la escasez, cosa que en los animales no humanos no están. Así que, claro, yo con, con Mises y Hayek arriba les puedo decir que el comercio es muy importante, pero era totalmente comprensible que Platón esto no lo pudiera comprender, porque Platón estaba totalmente dentro de un paradigma según el cual lo material era malo y él unía el comercio con lo material, cosa que todavía muchos siguen haciendo. ¿No? a ustedes les habrán dicho ah, están estudiando economía entonces te interesa lo material la economía no es una cuestión de lo material ni de números, ni de nada así ah, la economía es intelecto ¿Cómo, cómo enfrento la escasez intelecto intercambio, creatividad no, no es lo material ok, así que pero esto lo sabemos ahora, en su momento, sin embargo, Platón de ninguna manera admitía un gobierno arbitrario o un gobierno tiránico. Él tenía la esperanza de que los gobernantes, los filósofos, fueran justos y respetaran la naturaleza de las cosas. Eh, en Aristóteles lo mismo, hay algunos liberales que dicen, bueno, pero Aristóteles admitía la esclavitud o... La ciudad autárquica de Aristóteles no admitía el libre comercio internacional, como si Aristóteles tuviera alguna idea de eso, o la insistencia en el bien común parece poner en peligro la propiedad privada y ese tipo de debates. Pero me parece que, de vuelta, mi, mi humilde opinión es que no es del todo importante buscar un economista en Aristóteles. Miren que, sin embargo, hay muchos economistas actuales que están intentando rescatar a Aristóteles el economista. Existe eso. No es mi posición, pero la respeto. Pero para mí lo más importante es que ambos autores son una evolución hacia una idea de gobierno limitado. ¿Por qué? Porque lo, estos dos autores nos dejan como herencia importantísima un enorme tesoro. Y ese tesoro es la noción de naturaleza humana en la cual tanto hemos insistido recién. ¿Está? O sea, esa noción de que hay una naturaleza humana que tiene inteligencia y libertad, que es capaz de contemplar la verdad, de buscar la verdad y que tiene libre albedrío, esa noción de naturaleza humana es la mejor herencia de Platón y Aristóteles y por lo tanto de la filosofía griega en su conjunto para un ideal del limited government. ¿Por qué? porque ahora sí podríamos decir con categorías del siglo XVI y XVII en adelante que respetar la naturaleza humana implica respetar las libertades individuales. O sea, yo no podría saber qué son las libertades individuales si no tengo la noción de naturaleza humana. ¿Está? Yo puedo tener una, una mascota en la casa, y sobre todo para los gatitos que son muy territoriales, a él le corresponde por naturaleza estar en casa. No es un, no es un animalito que la pase bien afuera, ¿eh? se enferma rápido, se muere rápido. Eh. Pero me pregunto, ¿el gatito podría reclamar su libertad individual? Y no, me parece que no. ¿Cuál es esencialmente el problema de la esclavitud? No sé si lo pensaron alguna vez. Por la famosa novela La cabaña del tío Tom, siempre pensamos que el problema de la esclavitud era que lo trataban mal al esclavo. Pero ¿saben qué? Los, que, los dueños de los esclavos de las granjas norteamericanas en el siglo XVII y XVIII se defendían diciendo que no entendían cuál era el problema o por qué los acusaban de maldad, porque ellos trataban bien a su esclavo. Lo alimentaban bien, lo vestían bien, le permitían casarse con quien quisiera, le respetaban su libertad, eh, perdón, su libertad religiosa lo trataban bien al esclavo pero cuál es el problema entonces de esa respuesta, a ver, ¿qué es? ¿Cuál, cuál se imaginan que es el problema de esa respuesta yo a mi esclavo lo trato bien cuál es el problema no se preocupen, todo lo que digan será convertido en maravilloso les digo de vuelta eh. supongamos que yo fuera un dueño de esclavos en una granja norteamericana entonces yo me defiendo, y digo, yo a mi esclavo lo trato bien Míralo. Feliz, está perfecto, tiene todo, hasta, hasta lo educo, hasta sabe leer y escribir, lee a Shakespeare, es más, es profesor de Shakespeare. ¿Cuál es el problema de esa respuesta? ¿Perdón? Exactamente, el problema es que es esclavo, no que lo trato bien, lo tratará bien, tiene todo, pero está en una cárcel. El problema es que es esclavo. Ahora, ¿Por qué puedo decir el problema es que es esclavo? Porque no es conforme a la naturaleza humana vivir en una cárcel hecha por otro. ¿Ven? Yo puedo decir no es conforme a la naturaleza humana justamente por la herencia de la filosofía griega. Por Platón y Aristóteles puedo decir no es conforme con la naturaleza humana vivir en una cárcel, por más que sea una cárcel de oro, por más que sea una cárcel donde tengo todo porque la cuestión no es tener todo, sino ser humano. Entonces, el esclavo que reclama su libertad como ser humano y se va de la granja, no tendrá nada, pero es humano, o sea, vive conforme a la naturaleza humana, asume el riesgo de ser humano, asume el riesgo de ser el dueño de su destino y de su propia existencia. Por eso el famoso libro de, de Eric Fromm, El miedo a la libertad, que es uno de los orígenes del totalitarismo. Los seres humanos somos por naturaleza libres, pero tenemos miedo de ser libres. Tenemos, una de nuestras máximas tentaciones es ser esclavo. Es, es una de las explicaciones psicológicas del totalitarismo. El totalitarismo tampoco es necesariamente cruel como el nazi. Hay totalitarismos que también nos dan todo, pero somos esclavos. ¿Está? Bien. Por supuesto, ustedes ya sabrán en esta Santa Casa de Estudios que hay planteos liberales clásicos que son neoaristotélicos. aristotélicos ¿Está? Ayn Rand es un caso típico. Está el famoso libro de Ricardo Rojas, Razón, Libertad y Egoísmo, que es una de las mejores explicaciones de la filosofía de Ayn Rand. Ayn Rand creo que es una filósofa aristotélicamente coherente eh, por, por el inmanentismo, que hereda de parte de la filosofía de Aristóteles. Eh, mi gran discusión con los randianos es, es si, me pueden acá luego debatir lo que quieran, es si es necesario ser ateo para ser randiano, ¿no? A mí me parece que no. Pero Ayn Rand opina diferente a, yo, a mí. Yo no creo que sea necesario ser ateo para ser randiano, pero parece que los randianos piensan diferente. ¿Está? Eh, pero la defensa de la libertad individual que hace Ayn Rand me parece muy buena, ¿no? Su noción de egoísmo es discutible. Rothbard es uno de los aristotelismos más claros, y fíjense qué interesante cuando Rothbard dice, habla del principio de no agresión, también tiene en cuenta la naturaleza humana de la que habla Aristóteles. ¿En qué sentido? En que si, en que, ¿por qué yo no puedo iniciar la violencia contra Luis? ¿Por qué no puedo coaccionarlo? ¿Por qué? Porque su naturaleza humana implica que, mi manera de relacionarme con él debe ser el diálogo, debe ser la libertad. ¿Por qué? Por su naturaleza. ¿Está? Entonces, el principio de no agresión, o sea, no iniciar la violencia contra él, no iniciarla, es respetar su naturaleza. ¿Ven? En este sentido, Rothbard es un neoaristotélico coherente. ¿OK? No es toda la ética, pero es un principio ético valioso. ¿no? Que en mi caso... Yo no hablo tanto de no iniciar la violencia, yo lo que siempre digo es no imponer la verdad por la fuerza, por la violencia, ¿no? que es algo bastante parecido, pero es un poquito más amplio. ¿no? Y hay otro autor que por ahora tal vez no han estudiado, que es Robert Nozick, de 1974, el autor del libro Anarchistate and Utopia, que algo de Aristóteles tiene, pero se mezcla la influencia de otros autores. ¿no? Pero serían los tres liberalismos así, neo -aristotélicos. porque por supuesto hay liberalismos clásicos que no son neoaristotélicos, aristotélicos ¿eh? que son neo -kantianos, que vienen del gran filósofo alemán Immanuel Kant, del siglo XVIII, un poquito más lejos de Aristóteles. ¿no? Los tres grandes autores liberales clásicos neo -kantianos son Mises, Hayek y Popper. ¿Cómo conciliar Mises, Hayek y Popper con Aristóteles? Es difícil, pero algo se puede. ¿está? Eh, y luego están... Y luego está el liberalismo, liberalismo clásico de origen judio-cristiano, ¿no? la, la segunda escolástica, este, las libertades individuales basadas en el judio-cristianismo, etc. Etcétera, etcétera. Bien, eh, así que esta sería mi opinión con respecto a este, eh, la influencia de Platón y Aristóteles en este, en este debate. ¿no?